Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerle este hermoso arete. ¿Recuerdan el arete Alicia? La clase para Alicia. Bueno, esta clase va a ser a petición, ya que muchas me han escrito. Es el mismo botón Alicia, pero en, pero en cristales del número 6. Esta clase va especialmente para todas esas chicas que me han escrito, especialmente para Perla. Mi amiga Perla, que siempre me escribe en los comentarios, que cómo lo puede hacer con cristales del número 6. Bueno, Perla, y todas las que me han escrito, aquí está el botón Alicia, pero en cristales número 6. Bueno, chicas, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Recuerden de suscribirse, regalarnos un like, comentar nuestros videos. Y seguirnos en las redes como El Rincón de Rosy. Gracias a todas por su apoyo, gracias a todas por esos likes. No se olviden de suscribirse, regalarnos un like y compartir nuestros videos. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete. Vamos a utilizar mostacilla de la número 11. Rivoli de 16 milímetros cristales número 6 un enganche para arete tijera y aguja bueno chicas recuerden que pueden trabajar con los materiales de su preferencia y con los colores que a ustedes más les gusten, recuerden que también todos los materiales pueden ser sustituidos y para esto vamos a, a intercalar mozasilla de la número 11 con cristales del número 6 y para esto vamos a utilizar 7 cristales del número 6 intercalado con mozasilla Recuerden que si lo van a hacer eh, un, el Rivoli, si es un poco más grande, bueno poner otro, poner más mozasilla y colocar también más cristales. está nuestra secuencia tenemos siete cristales del número 6 intercalado con mozasilla del número del número 11 perdón vamos a sacar esta mozasilla de aquí recuerden así así tiene que verse nuestro inicio recuerden es la misma temática del botón del arete alicia que está aquí en la cajita de aquí arriba donde se ve ese puntito blanco ahí está la referencia para el botón alicia pueden darle a ese, a ese link y lo va a llevar directamente donde está el botón donde está el arete para, para alicia recuerden que esto lo repasamos trabajen con el hilo de su preferencia yo usaré este mientras tanto recuerden vamos a repasarlo y hacer un nudito doble recuerden que estamos trabajando con cristales de hacer un poquito de fuerza pero no muy brusca para que el hilo no se vaya a romper o los cristales vayan a romper su hilo, miren, Y así tiene que quedar, vamos a cortar este exceso de hilo, miren, y así queda, entonces aquí nos vamos a pasar, nos vamos a pasar a la mozasilla siguiente y nos vamos a parar ahí en las mozasillas, así, bien, ya que estoy en mi mozacilla voy a tomar 5 mozacillas vamos a tomar 5 mozacillas de la número 11 estamos trabajando con las 11 y voy a pasarme y vamos a trabajar de mozacilla a mozacilla haciendo esto ven por encima de los cristales a lo mi hilo de esta forma mi hilo está par estoy parada aquí, mira dónde sale mi hilo y esto lo vamos a repetir. Tomando cinco mosasilla nuevamente y vamos a hacer lo mismo. ¿Ven? otra vez repetimos y yo voy a adelantar porque esto es un paso repetido. cinco mozas sillas okay, así de esta forma y así va a ir quedando esto vamos a adelantarlo porque es un paso repetido para luego colocar los cristales y ya estamos terminando voy a colocar mis últimas mostacillas mi última cinco mozas paso mi mozacilla aquí como pueden ver vamos a subir las de las 5 mozacillas y nos vamos a detener en la número 3 de esta forma así bien ya que estamos aquí mira dónde sale nuestro hilo ¿Ven? vamos a comenzar a trabajar con los cristales tomando una mozacilla un cristal del número 6 y una mozacilla esta va a ser nuestra secuencia. Fíjate bien, Perla, lo que estoy haciendo. Miren. Y busco la moza silla del número. Miren, la tercera moza de la número 5. ¿Ven? Y vamos a pasar. Bien, apretamos poquito. Hagamos un poquito. Tomamos la misma secuencia. Moza silla, cristal y moza silla. Y buscamos la número 3 de las 5 mozasillas que pusimos anteriormente, seguimos alando y seguimos el mismo, la misma secuencia. Busco la número 3 y conecto. Bien, entonces vamos a estos pasos se repiten chicas ya saben de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hacemos videos nuevos, de verdad mil gracias aquí eh, le voy a dejar el a las chicas que se, se han hecho miembro del canal mil gracias por ese apoyo recuerden que cuando ustedes se hacen un miembro del canal con eso no ayudan con esa colaboración para así comprar materiales para seguir haciendo vídeo para el canal. Miren, miren aquí estoy buscando la tercera de la número 5. Entonces, si yo levanto un poquito es este, el cristal, miren donde se ve el hilo. Ve, la mira, y voy a entrar. Ahora, me dirijo hacia el cristal y me voy a quedar ahí, me voy a detener ahí. Bien. Bien. Ya mira cómo se va viendo. Y mira también. ¿Pueden ver? Entonces. Ahora, vamos a seguir con, con la continuación de las mozasillas y vamos a, en esta ocasión a usar a poner 7 mozasilla miren aquí vamos a poner 7 mozasilla la pueden ver de la número 11 y vamos a pasar a través del cristal miren mi hilo sale de este lado salgo a través del cristal entro vamos a poner así para que lo puedan ver entro hacia la mozasilla, las tres sillas que estén ahí la pueden ver la que acabamos de colocar y la que estaba ven ¿Dónde se ve entonces vamos a entrar ¿Ven? y me quedo en el cristal esto lo voy a repetir otra vez tomando la misma secuencia de siete sillas atraveso mi, mi cristal del lado contrario tomo las musasillas que puse posteriormente y entro hacia el cristal ¿Ven? Miren, y ese va a ser el resultado okay. voy a seguir trabajando con la misma secuencia siguiente moza silla y vamos a hacer lo mismo bien chicas yo voy a adelantar porque como este es un paso repetido vamos a adelantar así de esta forma miren como va quedando pueden también apretar un poquito acomoden su silla siempre le he dicho que traten de acomodar su silla y le den pequeños toquecitos a su trabajo Bien chicas, miren, aquí estoy ya prácticamente con la última secuencia, lo mismo, me así, me voy al lado contrario de mi cristal, busco las mozasillas, así, de esta forma, bien, a lo poquito, no muy brusco, bien. Y voy a subir a la mozasilla siguiente que acabo de poner, a las cinco mozas Y me voy a detener. Miren. Miren. Si contamos, nos detenemos en la mozasilla del número 4. La pueden ver. Miren ahí donde está el hilo. Miren ahí donde está. La mozasilla del número 4. Ahora también dame, dame, Le voy a dar vuelta porque así trabajo más cómodo. Y vamos a colocar, seguimos trabajando con las mozasillas, vamos a cerrar prácticamente y vamos a poner dos mozasillas del número 11 y vamos a entrar por la mozasilla del número 4. 1, 2, 3 y 4. Miren ahí, 1, 2, 3 y 4. ¿La pueden ver? Miren. y entramos a la silla del número 4 tomando dos mozasillas y buscando las sillas del número 4 de perla mira perla esto es esto es una secuencia que se repite y hacer este botón es muy fácil simplemente es cambiar el tamaño de los cristales Cambiar el tamaño de los cristales, agregar más mozacilla o disminuir en mozacilla. Esto es muy fácil. Miren, aquí estoy terminando. Y voy a levantar un poquito. Siempre hago esto para ver de dónde sale mi hilo y así colocarme miren en la mozasilla y repasar ahora vamos a de, vamos a repasar todas las mozasillas del número 11 que pusimos pero primero vamos a colocar nuestro riboli para repasar y alar entonces vamos a colocar nuestro riboli mira esta es nuestra parte delantera abrimos un poquito entramos nuestro riboli y vamos a lado, Miren qué belleza. Miren qué bello queda. Miren. Nuestros rígulo le queda encerrado. Y miren la parte de adelante. Y miren la parte que está en la parte de adelante. Miren. Toda una belleza, ¿verdad que sí? Y muy fácil de hacer. Son los mismos pasos. Los mismos pasos del arete Alicia. ¿Cómo yo le voy, voy a llamar este arete? Bueno, este arete se va a llamar perla. Si sí, Perla porque ella fue la que me escribió que quería que ella quería hacerlo con cristal del número 6. Aquí estoy repasando simplemente dándole un pequeño repaso para asegurar las mozasillas. Bien, miren entonces aquí voy a subir a las sillas así. Me voy a colocar en esta mozasilla del medio para poner mi enganche, aquí voy a tomar cinco mozas sillas, simplemente voy a tomar cinco mozas sillas y me voy a pasar por esta, así, ¿Ven? es muy fácil, simplemente tenemos que usar nuestra creatividad, si tenemos, si no lo podemos, si lo, si lo intentamos a la primera y no sale, lo intentando hasta que lo consigan siempre inténtelo nunca se ven por vencidas o por vencidos y esto lo repaso nuevamente aquí voy a tomar mi pinza para alar un poquito de esta forma ya no le cabe más para no para no forzar la La silla entonces vamos a subir así de esta forma y lo que voy a hacer aquí es pasarme miren, me voy a pasar a la moza de aquí atrás por este lado voy a hacer un pequeño remate aquí despacio para que exactamente quede bonito no se me enrede mi hilo y me voy a pasar otra vez a este lado hago otro pequeño remate para asegurar mi trabajo y refuerzo bueno bueno chicas y chicos miren ya está este hermoso botón que recuerden que lo hicimos anteriormente en nuestro canal y fue una clase especial para Alicia. Bueno, esta va a ser una clase especial para Perla. Sí. Esta va a ser la clase especial para Perla Santos. Que preguntó cómo podía hacer ese arete que lo quería hacer con cristales del número 6. Bueno, Perla. Aquí está tu arete, miren, queda sumamente bello, muy fácil de hacer, siguen los pasos del, del arete Alicia, simplemente es poner un poquito de cristales, un poco más grande, disminuir y quizás aumentar en el tamaño, en las proporciones de las mozas bueno chicas, mil gracias a todas por estar siempre ahí en el canal. Recuerden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificación y seguirnos en las redes como El Rincón de Rosy. De verdad, mil gracias y a todas las chicas que se hacen miembro de nuestro canal también mil gracias por todo ese apoyo.